Hola y bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Iván y el día de hoy les traigo una reseña muy especial que se trata de la reseña de la versión anotada del Hobbit es un libro muy muy muy muy especial para nosotros porque como saben eh, coleccionamos versiones del Hobbit normalmente en distintos idiomas pero esta versión es indispensable para pers cualquier persona que se, que se haga llamar Tolkien Deal es decir, que le guste la obra del profesor Tolkien. Entonces, y más y más, vamos a ello. Esto es doble de libros. Esta versión la compré en diciembre y de hecho ya tuve un intento de video, pero no quedó muy bien, entonces nunca lo subí. Es la versión anotada, hecha por Douglas Anderson, que es una persona eh, muy estudiosa a la obra de Tolkien y digamos que es una autoridad al respecto. Este libro no tiene como objetivo ser la introducción a, a, de una persona a, al Hobbit o a cualquier otro eh, libro del Legendarium. Eh, todo lo contrario, lo que busca es ser más bien una... no una versión de colección porque este libro no es que sea raro por sí mismo, pero sí es como una, un imprescindible para personas que quieren conocer un poco más de la historia del Hobbit y por supuesto de Tolkien y de su obra. Las anotaciones están hechas a, al lateral de las páginas es algo que a mí en particular pues no me gusta mucho, yo hubiera preferido tenerlos o bien al, al pie de página o, o bien en una parte final del capítulo, porque esto siempre ocupa mucho espacio y hay veces que una nota se extiende mucho y hay que leerla a, a través de varias páginas y devolverse al punto en que comenzaba la nota, entonces digamos que eso no es muy, muy cómodo, pero simplemente es algo de estilo. Estas notas eh, son muy interesantes porque nos cuentan un poco el desarrollo de la obra de hecho hay un, el capítulo de introducción nos muestra un poco cómo se fue germinando esa idea de, de los hobbits como tal en la mente de Tolkien y un poco también de lo que fue la Tierra Media Tiene, estas notas tienen también curiosidades nos, nos aclara un poco la inspiración o de dónde tomó las ideas Tolkien eh, por ejemplo nos dice que la palabra comarca la comarca del país de los hobbits no se menciona en ningún lugar del hobbit, es algo que yo no sabía he leído este libro eh, cientos de veces en varios idiomas y nunca caí en cuenta de que, de que esto era así, de que de hecho la palabra comarca eh, solo aparece en el señor de los anillos o aparece por vez primera en, en, en esa serie y no en el hobbit que es, es lo más increíble eh, también nos muestra un poco de eh, cómo fue la evolución de este pequeño país. Al principio ni siquiera era un, un, un país enteramente hobbit, sino que eh, habían humanos y hobbits y convivían juntos y fue evolucionando un poco la idea de hacerlo un, un enclave totalmente hobbit eh, a medida después pues, de que fue pasando el tiempo eh, y que Tolkien fue puliendo un poco lo que era la historia, porque esta historia de hecho no estaba eh, planeada para ser parte del, del legendario no ser parte de lo que iba a ser la tierra media de hecho el tiempo en el que supuestamente ocurría el hobbit era mucho más contemporáneo a nosotros eh, incluso se mencionaba en un principio a los chinos eh, que pues es algo pues yo no, no tenía idea de esto eh, nosotros tenemos un facsímil de la primera versión del hobbit eh, no lo he leído aún pero pues ahí tienen que aparecer esta, estas cositas como por ejemplo que se mencionan a los chinos, que se mencionan, por ejemplo, a los hombres gusanos, eh, cosas, cosas así. También nos cuenta pues, el, el, la evolución, pues como les decía, de la comarca, de los países al, alrededor, por ejemplo, las tira, tierras ásperas, eh, al principio eran algo así medio medievales, con castillos, y siempre eran país, un país muy malogrado, pero no era así como desolado, como lo habita, eh, y este tipo de cosas son muy interesantes para alguien que ha leído el libro, eh, este tipo de notas también hay otras mucho menores eh, que nos cuentan cómo son cambios que cambia una palabra por otra o que de una edición a otra eh, se pone un punto aquí y se quita allá, cositas muy pequeñas también eh, cambios en la orografía como les decía Tolkien no iba ubicado en un principio eh, al hobbit en, en la tierra media entonces cuando se hizo el, el cruce pues algunas cosas tenían que cambiar y esto se hizo de una adición a otra. Nos muestra, por ejemplo, cosas como los nombres de los, de los enanos, eh, de dónde provienen. No es un misterio, al menos para los que conocemos la, la historia un poco del desarrollo de los libros, que, que Tolkien se inspiró mucho en la, en la, la cultura nórdica, en la mitología nórdica. El mismo nombre de Gandalf, de hecho, era un nombre de un enano en esta mitología y él toma la mayoría de los nombres eh, de los enanos de esta, directamente de esta, de esta mitología los únicos originales por decirlo así son oin y valin pero en realidad son derivados de, de Gloin y dualin que son otros nombres enanos entonces eh, aunque no son totalmente originales pues se, se pueden ver una clara influencia de, de Tolkien en esta, en esta mitología y es que a él le gustaba mucho eh, la mitología nórdica, la, la islandesa, tomaba palabras, tomó ideas de muchas, muchas ideas de esto, de Beowulf eh, de, y de otras partes, eh, mitología inglesa antigua, mitología anglosajona y de, de este tipo, de este tipo de mitología en general y las fue adaptando a su obra y las, las hizo evolucionar ver también la parte etimológica, como él toma una palabra, le da un significado y ve cómo hubiera evolucionado eh, si, si, si fuera de uso común en el inglés eh, del tiempo en el que escribió la obra. Esto es, es interesante, eh, sin embargo yo pienso que la, la parte más bonita del libro, la parte eh, que más vale la pena de este libro son las ilustraciones. Sobre todo hay unas, una parte que son las ilustraciones al color. Ahí. Les puedo mostrar acá. Estas son ilustraciones eh, de las primeras versiones y también tienen otras. Eh, y ilustraciones que fueron apareciendo como esta en las distintas versiones, eh, en distintas lenguas del Hobbit. Esto es lo que yo pienso que es de lo más importante, porque nosotros no, como, eh, comúnmente no tenemos la oportunidad de, de leer distintas versiones del, del Hobbit. Nosotros, por ejemplo, coleccionamos distintas versiones en distintos idiomas, pero pues no los leemos si no conocemos el idioma. Y aquí nos traen eh, las, las ilustraciones que acompañaron a los libros, y es algo que a mí me impresionó porque yo recuerdo la primera vez que yo leí el Hobbit eh, no traía ilustraciones o sea, el, el libro no traía más allá de una que otra de Riven, y cosas así pero no traía ilustraciones de cómo eran los Hobbits, de ese tipo y, y aquí se ven perfectamente es, esos, esas ilustraciones como las personas imaginaban y eh, cosas increíbles, o sea, yo la verdad Quedé muy asombrado. Hay artistas muy, muy, de muy buena calidad que imaginaron la obra de Tolkien de una forma muy distinta a, lo, a como lo hice yo y lo plasmaron en un papel. Y es muy interesante entonces ver esa parte en, en este libro. Yo a cualquier persona les recomendaría mucho, mucho, mucho eh, ver un poco más detallada esa parte. Eh, yo sé que hay libros de, de Tolkien como ilustrador, pero es muy, muy interesante ver cómo otras personas... Eh, dibujaron el, el mundo de Tolkien a manera particular, a mí me gustaron mucho eh, las versiones, mi favorita fue la versión portuguesa las, las ilustraciones de la versión portuguesa que, que casualmente Tolkien decía que no les gustaba para nada no sé por qué voy a tratar, a ver si les puedo poner un poco las imágenes en algún lado y la versión rusa también fue una, una de las que más me agradó esto fue una de las partes más importantes del libro para mí, pero eh, la joya de la corona, por decirlo de alguna manera se encuentra en el final se trata de una, una historia, la búsqueda de Erebor. Yo no me he leído los cuentos inconclusos, al parecer esta, esta historia aparece en ese, en ese libro, pero la que aparece aquí es una versión un poco más extendida y nos cuenta un poco el final, luego de que ya vencen a Sauron, que no es spoiler porque si están aquí es porque ya tienen que estar familiarizados de alguna manera con, con el libro, pero luego de la, de la guerra, guerra del Anillo, Gandalf nos cuenta un poco cómo fue que todo evolucionó desde su punto de vista y ahí encontramos la narración de cómo él se iba a encontrar con, con Thorin en brie cómo él fue planeando eh, la expedición a la montaña solitaria. Todo, todo fue surgiendo en la idea de Gandalf eh, para combatir al mal, porque él sabía que Smaug iba a ser un arma muy poderosa en caso de que Sauron pudiera utilizarlo, entonces él fue desarmando un poco el mal alrededor pues, de estas tierras para cuando llegara al momento final. Esta historia nos cuenta un poco eso, de cómo como Gandalf tenía pues, una visión mucho más completa eh, de lo que iba a ser el desarrollo de la Tierra Media, a pesar de que en realidad no estuviera del todo planeado, pero cuando, él, cuando fueron surgiendo las cosas, cuando se encontró con Thorin, él recordó la llave que le había dado su padre, él le fue haciendo un clic y, y bueno, pues la historia ya la conocemos todos. En general, pues, entonces esta, esta es una obra eh, imprescindible para cualquier amante del de legendario de Tolkien. Yo lo recomiendo profundamente, al 100%, eh, porque, no solo porque el hobby ya de por sí es una, una, una lectura imprescindible para cualquier eh, lector ávido de literatura fantástica, sino porque Viendo un poco esta versión, podemos saber eh, un poco de la historia detrás, que es lo más importante eh, para alguien como nosotros. Y es algo que no se comenta mucho. Entonces, ya saben, si les interesó esta historia, no duden en comprar el libro, que además que es una edición muy bien hecha, muy, muy bonita para tenerla. Eh, si les gustó, suscríbanse a este canal, denle like y denle clique en la campanita. Y hasta un próximo doble de